¿Qué es el voto? Es el mecanismo de la herramienta para que los electores elijan a los miembros del gobierno u otros cargos públicos y los representantes. ¿Qué es el plebiscito? Según el artículo 7 de la ley 134 de 1924, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la república mediante el cual apoya o rechaza una determinación del de o decisión del ejecutivo. El gobierno dispondrá del mecanismo del tiempo en televisión para expresar su opinión sobre el plebiscito. ¿Qué es el referendo? Es la convocatoria que hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Es una consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente o el gobernador o un alcalde a consideración del pueblo para que se pronuncie formalmente al respecto. ¿Qué es el Cabildo Abierto? Es una reunión pública donde los consejos distritales, municipales o juntas administradoras locales en los cuales los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés por la comunidad. ¿Qué es la iniciativa legislativa? Una iniciativa popular legislativa y normativa es el derecho político de un grupo de ciudadanos de, de presentar un proyecto de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República de ordenanza ante las asambleas departamentales de acuerdo a los consejos municipales o distritales de la resolución ante las juntas. ¿Qué es la revocatoria? La revocatoria del mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que han conferido a un gobernador o a un alcalde, no solo quienes eligieron el alcalde o el gobernador pueden participar en la revocatoria del mandato, sino todos los ciudadanos que tienen derecho.